Qué tal amigos del Pato Rojo, estamos de nueva cuenta con las cápsulas informativas, trabajando muy de cerca con la información de la Cabo 50 carrera que se realiza año tras año en la ciudad de Cabo San Lucas. Así que este año por motivos meteorológicos ha tenido un cambio por una semana ahí que parece que está causando un poquito de revuelo, pero bueno, el tema es que es motivo de seguridad lo que se está trabajando, y, y básicamente queremos informarles un poquito de esto, que, que en la parte de la Sierra de los Naranjos pues vaya, está muy re, restringido el acceso para los carros grandes, lo cual eh, se hace un poquito peligroso el paso y, y queremos eh, tener una carrera muy segura, como ha sido los, los últimos años eh, ese tema con ustedes, los pilotos y el público en general que se atreve a ir a conocer estos lugares, pues bueno, cuando menos pueda acceder de manera segura esta zona. Eh, también un poquito ahí de agua en la zona de, de, de la presa de la buena, de la, perdón, de la presa eh, acá en San José, eh, que se encuentra con bastante agua, pero eh, estamos buscando el acceso en ese mismo lugar sin tener que modificar la ruta. De tal manera que, que esta semana que se movió el otro evento que, que recién pasó, eh, nos, nos obligó a, a, a tener también nosotros un cambio en el cual eh, eh, Básicamente ha sido parte del fenómeno meteorológico. Es lo que más nos está ahorita moviendo un poquito, pero los preparativos se encuentran a, a tambor vaciente. Las autoridades, todos, eh, se han estado a del apoyo a, al evento, como, como todos los años. Y la verdad, estamos esperando brindarles un gran, gran evento, como cada año, cada vez creciendo más. Y obviamente, en esta ocasión. Eh, Esperamos superar la cifra de 249 149 carros que fueron el año pasado y las 38 bicicletas, así que eh, esperamos que, que, esta, que este cambio sea benéfico, que eh, redunde en una seguridad para ustedes los pilotos, para el público que va a estar moviendo en la ruta y sobre todo cause un gran gran sabor de boca y que vuelva al igual que el año pasado a tener un gran un gran eh, afluente al final en la meta, el 68% que el año pasado tuvimos de, de carros terminados es un gran porcentaje lo cual habla de un, de un buen evento, esto quiere decir que muy pocos quedaron en la ruta y bueno este año esperamos que sea exactamente igual, eh, tenemos esta información para ustedes ahorita que es lo más relevante y los trabajos que pues, sigan estaremos informando con, con notas, con, con, con, con eh, fotografías, con, con videos de, de cómo vamos avanzando ¿no? Ese es el motivo de las, de las cápsulas que Tarau está manejando a través de www.elpasoroco.com y con el buen amigo Norman Ceseña que siempre está puesto para, para ayudarnos en, en toda la información que tenga que, que ver con el mundo de los productos.